Nos estamos encontrando con más amigos, eh, en este caso desde Firgas. ¿Cómo es tu nombre? Javier Cardona. Javier, eh, ¿tú que trabajas en el Ayuntamiento de sí, Firgas? trabajamos en el Ayuntamiento de Firgas como técnico delegado del área de mayores. ¿Y qué tal la movidilla por Firgas? ¿Tienen vidilla con los mayores? Los mayores de Firgas son muy participativos, son bastante activos y bastante, bastante buena gente. Qué bien, me alegro. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves la feria? Bien, la verdad que en comparación con el año pasado, el año pasado estuvo muy bien, que fue la primera, este año es la segunda edición, y la verdad que muy sorprendido en cuanto a asistencia, en cuanto a éxito y demás. ¿Y tienen un, un stand ustedes? Sí, tenemos un stand puesto en esta feria donde hemos querido resumir en ese pequeño espacio eh, lo que es el tema de nuestras funciones dentro del área de mayores, área de mayores que sin nuestra el Eliodora Falcón no sería posible... Y, ...y nada, ahí tenemos un poquito de todo. Cuéntanos un poquito qué es lo que hacen en el área de ustedes. En el área de, de mayores, pues mira, eh, hacemos de todo... desde actividades como por ejemplo una que tenemos todos los meses... ...dentro del programa Gran Canaria, conoce Gran Canaria... ...donde mm. llevamos a nuestros mayores a conocer cada uno de los municipios... ...museos y demás de nuestra isla... ...y también tenemos eh, en nuestro están eh, diferentes diferentes muestras de los talleres más representativos que realizamos. Muy bien, nada, les invitamos a visitar el, el stand de los compañeros de Firga para seguir conociendo lo que se hace en pro de la accesibilidad en nuestra isla de Gran Canaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.